Si bien es cierto, existen muchísimas técnicas para crear blanco y negro dentro de Photoshop, te voy a enseñar la más importante. Con la imagen abierta, te vas al panel de capas, damos un clic para encontrar las capas de ajuste y clic en blanco y negro. Automáticamente va a convertir la fotografía en blanco y negro, pero ¿cuál es la ventaja de trabajar con este panel? Pues puedes controlar la cantidad de rojos, controlar la cantidad de amarillos, la cantidad de verdes, la cantidad de cian... Todo depende básicamente de qué es lo que quieras hacer. Si te gusta este tipo de contenidos, déjanos un me gusta, comenta, comparte este video, suscríbete a este canal. Yo soy el profe Henry Pineda.